Una de las cosas, una de las características de Ponce es que tuvo, tuvo etapas muy, muy marcadas, ¿no? Este... Siendo un, un compositor con una influencia... Eh, ...hasta cierto punto francesa, ¿no? Así medio, medio impresionista... Eh, ...por decirlo de alguna manera, este... ...fue, fue un gran impulsor del, del lenguaje autóctono, ¿no? de, de, de México, ¿no? quizá no al nivel de, de revueltas... Pero sí, sí este, desde, su, desde, desde su concepción de, las, de la composición, siempre trató de, de, de, de explotar ese, esos, este, esos temas mexicanos, ¿no? que tenía, por ejemplo, la Sonata Mexicana, que también es muy. muy este, eh, digamos, es una de las piedras angulares del repertorio para guitarra. Este, pues te, te habla de, de esa de esa visión que él tenía sobre sobre la música mexicana quizá un poco más académica que otros que otros este compositores pero pero ahí está no ahí, ahí se encuentra guitarra guitarra sí sí porque eh, eh, básicamente yo crecí escuchando eh, la obra para guitarra de de Ponce eh, más que para otros instrumentos y creo con, con temor a equivocarme, creo que el grueso de su, de su obra, de su producción pues fue especialmente para guitarra y sobre todo también por la relación que tuvo con Andrés Segovia de cómo impulsaron la, el, el repertorio de la guitarra y la guitarra como instrumento en, el, en las salas de concierto El primer movimiento, eh, yo creo que lo, la primera palabra que se me viene a la mente es carácter, o sea tiene, tiene mucha, mucho carácter, es, es muy... Ponce lo llamó Concierto del Sur ¿no? y está entre, entre en, y lo hablábamos ahorita con el maestro Iván del Prado, eh, está entre esos dos mundos, ¿no? esos mundos este, iberoamericanos, ¿no? Ese, ese sur de España que, que es tan andaluz, tan, tan español, tan característico, pero también tiene es, estos estas, este, aspectos festivos ¿no? de, de, la, de la música mexicana. Entonces, este, más que nada es carácter, es, es una... Es una es una obra con mucho carácter, la, la entra, simplemente la entrada de, de la cadencia que tiene esos rasgueados para la guitarra también, que, que, que te permite ese rango sonoro en un instrumento que no es tan sonoro como la guitarra, pues bueno, es, tiene toda la, la intención. Eh, belleza, es, es, una, es, es, una, es una obra bellísima, el concierto en general es, es precioso, ¿no? es, para mí es una de mis obras favoritas, no solamente de guitarra, sino de, de guitarra y orquesta, este, y el segundo movimiento sobre todo es muy especial porque el, todos los temas que tiene, todas las, la este, todo el desarrollo que, que tiene, el tratamiento de la orquesta que, que tiene una sonoridad tan distinta a los otros movimientos, este, que es tan evocativa, tan misteriosa tan apasionada, este, con un lenguaje tan peculiar de, de Ponce, que solamente puedes... Este, eh, puedes sentir como intérprete el cariño que le tenía la, a la guitarra el Ponce fiesta fiesta es una, es una fiesta es, es una fiesta de, de, de, este, de la música ¿no? es, es, una, es una celebración eh, creo que eh, como, como ya después de pasar por todas las etapas estructurales del, del concierto cuando llegas a esa, a esa sección donde ya tienen los rasgueados y está la orquesta en, en un forte tan tan tan, tan prominente eh, pues lo único que haces es, es tocar con toda tu energía ¿no? como, como, como guitarrista y es una catarsis este realmente muy interesante ¿no? que se logra en, en, esa, en ese final eh, responsabilidad sí porque estás estás este eh, dependen de ti como solista dependen muchas cosas eh, y, y bueno pues tener a, a, a grandes músicos este, como, como lo son los integrantes de la filarmónica pues sí, sí te requiere una, una, un, un compromiso mayor ¿no? que cuando toca solo eh, pues es un maestro de la música, este, un excelente músico, una excelente persona no tenía el gusto de conocerlo pero ahora en, en este, tuvimos una, un pequeño ensayo él y yo y, y, y es una persona que ama desde la más pequeña fibra de, de, su, de su ser, la, la música, y eso se, se transmite, ¿no? Se lo, como como solís eso te, te motiva porque te saca de tu zona de confort y, y te hace explorar cosas que, que, donde creíste que ya habías explorado todo lo posible, pues bueno, te abres un nuevo panorama. ¿Y Filarmónica de la ciudad? No, pues calidad. Este, es, es, una, es una orquesta... Eh, maravillosa, yo tuve la, el, el honor de tocar con, con la Filarmónica este, hace tres años, en 2016 hicimos este, un concierto y, y bueno, yo siempre lo he dicho, ha sido de las experiencias musicales en mi, en mi vida más, pues, más satisfactorias, más lindas y, y creo que no será la, la excepción esta ocasión lo, Los invitamos al concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México el, el próximo fin de semana, sábado y domingo Mi nombre es Daniel Olmos y estaré interpretando el concierto del, del Sur de Manuel M. Ponce